A los que estáis de vacaciones y a los que no. Tengo algo importante que anunciaros. En septiembre nace una nueva aventura. Me vais a descubrir haciendo algo que hasta ahora no había hecho. ¿De qué se trata? Si me dais dos minutos de vuestro tiempo, os lo explico. Vamos allá. De esto se trata. Mi hijo se va a los Estados Unidos a estudiar su carrera universitaria y a jugar al baloncesto gracias a una beca deportiva y académica. Y lo que os voy a proponer es que quiero compartir su vivencia y nuestra vivencia, la de sus padres, los que nos quedamos en casa con todos vosotros. ¿Con qué intención? Os voy a ser sinceros, lo primero de todo, porque en algo tenía que ocupar mi tiempo, ya ni le tengo que llevar a los partidos de baloncesto, ni que ir a recoger o llevar al colegio, y queráis o no, pues esas son tareas que a los padres nos quitaban tiempo ¿verdad? En su etapa de, de niños. Como eso ya no va a ocurrir, algo tenía que hacer, pero bueno, la verdadera intención es que creo que es una experiencia digna de ser contada, digna de compartir, ¿para qué? Porque estoy seguro que algunos de vosotros o ya estáis en este momento o en un futuro cercano, lejano, vuestro niño o vuestra niña llegará a esta etapa universitaria y queréis decidir qué va a hacer en ella, ¿no? Pues nosotros, Miguel Ángel, mi mujer y yo, contándoos nuestra aventura, nuestras experiencias, lo que va a significar esta nueva vida, os queremos ayudar. ¿Qué vais a encontrar a partir de septiembre en este videoblog que voy a crear? Consejos, experiencias, lo que se siente, eh, ¿Qué os podéis esperar? Momentos divertidos, momentos quizá más tristes, en fin, lo que viene siendo la vida de un padre abandonado. Así lo vamos a titular el diario de un padre abandonado. Os espero a partir de septiembre. No os preocupéis por buscarme, yo os voy a encontrar.